hola amigos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel Recalde. en este video vamos a ver cómo nosotros un alumno en particular se puede matricular dentro de un curso de educa para ello primero tenemos que ingresar dentro de la plataforma educa con nuestro usuario y nuestra contraseña entonces voy a ingresar dentro de educa voy a introducir mi nombre de usuario voy a introducir mi contraseña Y voy a acceder dentro de, del sitio. ¿sí? Entonces me lleva hasta este punto. Donde tengo la vista principal de Educa. Acá también tengo el inicio del sitio. ¿sí? Y dentro de inicio del sitio yo puedo ir a buscar cualquier curso. Entonces en este caso me interesaría eh, matricularme a un curso que se llama educa en este caso voy a poner el nombre de educa y me va a filtrar todos los cursos que coinciden con, con esa búsqueda en particular entonces uno puede ir buscando su curso de esta manera y como uno sabe si es su curso o no es su curso bien por eh, verificando cuáles son los docentes eh, en este caso que están asignados a ese curso fíjense que este es el curso que a mí me está interesando ingresar en este momento esto puede ser por ejemplo puede ser guaraní médico puede ser en este caso eh, un curso eh, por ejemplo de eh, otorrinolaringología un curso de neumología entonces uno simplemente busca el nombre del curso mira eh, quiénes son los docentes que están ahí porque uno sabe quién, quién quién va a ser su profesor y luego se matricula al curso entonces para matricularse al curso uno tiene que seleccionar el nombre del curso y es ahí donde te va a pedir la contraseña esta contraseña te lo tiene que pasar en este caso el docente responsable o muchas veces te lo pasa a la secretaria académica entonces hay que introducir esta contraseña ¿sí? la que se nos facilitó previamente a ese también eh, te lo puede pasar eh, el, el delegado al del curso y directamente le doy en matricularme y ahora ya me estoy matriculando al curso de educa fíjense que acá está mi curso acabo de matricularme acá estoy como, en este caso estoy como, como alumno fíjense que acá hay un tour. La primera vez que uno ingresa, donde le muestra parte por parte de la plataforma. Acá uno puede enviar mensajes a los compañeros. Ya, bueno, acá termina el tour. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder ingresar a su curso vía matriculación manual. Entonces, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.